La primera mañana en la isla tras el accidente aéreo fue la más complicada para Harley. Kate, Charlie y Jack se habían adentrado en la selva en busca de la parte delantera del avión para asegurarse de que el piloto había mandado una señal de socorro antes de estrellarse. Así que Harley se había quedado sin saber qué hacer. Estaba rodeado de un montón de desconocidos, pero se sentía tan solo, discutiendo con su mente de programador informático. Sentía la necesidad de pensar en todos los posibles escenarios que podían llegar a suceder para buscar una solución adecuada a cada uno de ellos. Organizar sus ideas mediante órdenes lógicas y bucles y condicionales era algo tan automático como el hecho mismo de respirar. Primero escenarios optimistas, luego realistas y por último pesimistas. El vaso está medio lleno, pensó. ¿Qué es lo mejor que puede pasar a partir de ahora? Los que se han adentrado en la isla vuelven en cinco minutos con el equipo de rescate. El suceso se hace viral, nos hacemos famosos y me acabo casando con Emma Watson. En este supuesto no tengo que hacer realmente nada. Ahora el vaso está medio vacío, prosiguió pensando. ¿Cuál es la situación más probable? No hay rescate y debemos sobrevivir por nuestros propios medios en esta mierda de isla. ¿Qué hago en este supuesto? Recopilar de los restos del naufragio todo aquello que pueda llegar a ser útil. Y por último, pesimista. En el vaso hay suficiente agua como para morir ahogado. El accidente se produjo cuando el piloto se convirtió en un zombie. Los que se han adentrado en la isla vuelven convertidos en zombies. Todos estos se convierten en zombies y tengo que sobrevivir clavándoles estacas en el corazón. Zombis, vampiros, ¿qué más da? El caso es que Harley empezó a rebuscar entre los restos del fuselaje. Buscaba principalmente comida, pero también botellas de plástico, ropa, herramientas y sobre todo medicinas. Le preocupaba el hombre con el mástil clavado en el torso. Otros supervivientes lo habían puesto dentro de una especie de tienda de campaña que habían construido con unas mantas sacadas del avión, pero nadie parecía saber muy bien qué hacer con él. Al cabo de un rato, Sawyer se le acercó. Parecía que para ayudar, pero no era ese su estilo. No me entendéis mal, hacía como que ayudaba. Removía algún objeto y de vez en cuando echaba alguna cosa al saco de Harley. Lo que quería saber era qué pensaba hacer Harley con todo ese botín. Repartirlo según la gente lo necesite, respondió Harley como si fuera una obviedad. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Eso no va a funcionar, se limitó a responder Sawyer. Aquí no hay tiendas, el dinero no vale. Si no nos rescatan hoy mismo, toda esta gente... Toda esta gente querrá lo que tienes. Serás el enemigo público, número uno. Alguien debería poner todo esto a buen recaudo. Oye, tú no serás banquero, dijo Harley después de mucho pensar. Casi lo mismo. Soy crítico de arte, respondió Sawyer con una plena sonrisa. Cuando la expedición regresó a la playa y el hombre con el mástil clavado en el torso despertó, a Charlie le faltó tiempo para anunciar que Jack era doctor. Doctor en medicina, según él había supuesto. Ese hubiera sido el momento exacto para aclarar que Jack no sabía nada de medicina. Que era doctor, sí, pero doctor en física. Como digo, ese hubiera sido el momento exacto, pero no lo fue. Jack vio a toda esa gente mirándole como si fuera el Mesías. El Salvador llegado a acabar con todas sus penurias se engañó a sí mismo. Durante ese breve instante de duda, tuvo el tiempo justo para pensar que lo que toda esa gente necesitaba no era la verdad, era una esperanza, un motivo para sentirse seguros, aunque ese motivo fuera mentira. En el fondo Jack sabía que eso no era lo que la gente necesitaba, era lo que él quería. Ya que entró en la tienda del hombre con el mástil clavado en el torso como el salvador que se había autoproclamado ser. Pero con más dudas que certezas. Aquel hombre estaba despierto, consciente y sereno. Pese a la gravedad de su herida, no estaba preocupado por su vida. Había algo mucho más importante que los demás debían saber. «Ella», repetía una y otra vez, «no te fíes de ella, ella es peligrosa. Que no te engañe su dulzura. Ella no se detiene ante nada». Y mucho menos ante nadie. Ella. ¿Ella? ¿Pero quién es ella? Preguntó Jack. Kate, respondió el hombre con el mástil clavado en el torso. Kate es una peligrosa asesina. Era evidente que ese hombre no estaba en condiciones de hablar. Necesitaba descansar. Pero, ¿quién era Jack para coartar la libertad de expresión de nadie? Soy detective, ¿sabes? Detective y guitarrista, comenzó diciendo. Detener a Kate ha sido la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Tardé semanas en encontrarla en un hotel de Huesca. Estaba a punto de huir a Andorra. El detective guitarrista, con el mástil clavado en el torso, relató a Jack cómo consiguió detener a Kate. El primer día se la juntó en el ascensor. Iban solos, así que aprovechó la oportunidad. Alguien ha matado a alguien... Y yo no he sido, pero Kate como quien oye llover. En el restaurante del hotel había música en directo, así que el detective guitarrista se las apañó para actuar en el horario en el que Kate solía ir a comer. Cuando Kate entró en el salón, el detective guitarrista se puso a cantar el ataque de las chicas cocodrilo, de los hombres G. ha sido tú, te crees que no te he visto, ha sido tú. Todo esto mientras señalaba directamente a Kate. Ella sonrió levantando la copa, en dirección al detective, y se la bebió de trago. Por la tarde, en la piscina, Kate estuvo leyendo un libro de antropología. Él aparece con un perrito al que había enseñado a hacerse el muerto. El detective hacía como que le disparaba y el perrito hacía como que se moría. El puto perro era mejor actor que Leo DiCaprio y Brad Pitt juntos aunque no tan bueno como Antonio Resines, pero Kate no hizo ni levantar la mirada del libro. E incluso consiguió que en la habitación de Kate, al encender la tele, solo salieran episodios en bucle de Se ha escrito un crimen y El teniente Colombo. Cuando ya todo parecía inútil, Kate llamó a la puerta del detective guitarrista para entregarse. Al salir del hotel, bajando en el mismo ascensor en el que se vieron por primera vez, se escuchó el sonido de un pedo. Kate levantó las manos, las dos juntitas, porque las llevaba esposadas, y señaló al detective. «Oye, que yo no he sido», dijo el detective guitarrista. «No, que para ti». Cuando Jack salió de la tienda del detective guitarrista, todo era expectación. Todo el mundo quería saber cómo estaba y todo el mundo quería saber qué había dicho. Todo el mundo menos Kate. Tras esperar los cinco segundos del anuncio saltable, Jack hizo lo único que podía hacer. Mentir. Mintió acerca del humo negro. Mintió acerca del piloto del avión. Y sobre todo, mintió acerca de Kate. Pero les dijo la verdad sobre el aparato de comunicación que había rescatado de la cabina del avión y que pretendía modificar para mandar una señal de socorro. Como todo buen youtuber que se precie, dijo a su audiencia lo que su audiencia quería oír. Ni más ni menos. Y su audiencia compró. Porque la audiencia siempre compra cualquier relato que les haga sentir bien. ¿Qué más da que se hayan estrellado en una isla desierta y que nadie les esté buscando? Mientras les den un emotivo motivo, irracional y sensiblero para no tener que pensar por sí mismos... Siempre aceptan cualquier explicación, por inverosímil que sea. Y si hay gatitos jugando con ovillos de lana, mejor que mejor. Todo mejora con gatitos. Menudo piquito de oro que tiene el doctor, le dijo Sawyer a Jack en cuanto tuvo la oportunidad de hablar solas. Esto se creerían hasta un diputado en víspera de elecciones. Pero tú a mí no me la das. De momento voy a darte esto para que ayudes al detective. —le dijo entregándole un botiquín que Harley había encontrado entre los restos del avión. —Pero a partir de ya, cualquier cosa que tú o cualquier otro necesite, tendréis que pedírmelo a mí. —Un diputado en víspera de elecciones —pensó Jack. Había dicho tantas mentiras en tan poco tiempo que no tenía forma de saber a qué podía estar refiriéndose Sawyer. Simplemente se quedó bloqueado sin saber qué responder. Un diputado en víspera de elecciones. En la distancia, sin hablar con nadie, un hombre misterioso intentaba hacer chipichapa lanzando piedras no lo suficientemente planas al mar. Parecía ajeno a los problemas de los demás supervivientes. Parecía vivir la situación desde fuera. Parecía disfrutar del momento. Era John Locke.